frecuencia solar vibracional de otras dimensiones. Son códigos galácticos al sonido. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, días o tardes. Sean bienvenidos a este su podcast La Voz del Pueblo MX en su versión de La Voz de la Galaxia. Ya tenemos al alienígena pleiadiano anunachiano Néstor Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ni maqui, ni maqui machiki chiquiti, bichaka. Aguana, Mishike, Nikitoa, Niñez ni Agualcoyo Ok, bueno, ya eso es el inicio de un, de un poema de Nesagualcoyo Cualquiera que haya terminado la secundaria lo habrá identificado inmediatamente Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buen momento del día en el que estén viendo este video Bienvenidos aquí a La Voz de la Galaxia Un programa de La Voz del Pueblo MX Así es como no vamos a, en estos momentos, aprovechar la ola que se ha dado con esta señora que afirma Dentro de su, yo no digo que lo crea O sea, yo la vi tan convencida De que dentro de sus tripas Ella sabe Que habla extraterrestre O sea, que habla algún lenguaje extraterrestre Y esto es importante porque A final de cuentas Lo que estamos viendo hoy en día bueno, Lo que estamos viendo con esta señora Cuadra mucho con lo que estamos viendo A nivel global Con la NASA, con los chicos No sé qué sea, no sé qué sea Tenemos que investigarlo Qué es lo que está diciendo la NASA, el gobierno de Estados Unidos, sí hay cosas, está pasando esto, está pasando lo otro, y sobre todo aquí en La Voz del Pueblo, pues nos hemos manifestado muy a favor de, de que la vida extraterrestre sí es factible, sí es viable, más en estos momentos no hay modo de comprobarlo, no hay modo de saberlo, y quisiéramos comunicarnos... Con alguno de estos seres extraterrestres, con alguna de estas comunidades, alguna de estas eh, razas y formas de vida one, Sería sumamente step interesante step saberlo y de repente nos aparece step esta step señora step Revolviendo palabras, revolviendo alemán, revolviendo no sé Inglés, inglés, esperanto Esperanto <risa> y de repente dice te amo, me amas uh, No sé si lo se lo dijo al cuate que estaba ahí en la entrevista, pero... Pues bueno, a final de cuentas tenemos que tomar el tema de dónde salió Y a final de cuentas, ¿dónde salió esto? Pues salió popularmente del anonimato en un programa de televisión mañanero de estos es Hoy, no, venga la alegría, ¿no? Venga la alegría Entonces, yo lo tomé como la broma que es este tipo de programas Porque a final de cuentas, venga la alegría, pues es de TV Azteca ¿No? Y TV Azteca, sí, de TV Azteca, sí, ¿no? Sí ¿Y, y qué son esos programas? Bueno... Para, la, para las personas que hayan visto esto, lo ubican perfectamente, ¿no? Chismes de celebridades de la televisión, chismes de esto, chismes del otro, y para quien no está tan acostumbrado a ver estos programas, como en nuestro caso, pues resulta muy extraño, porque en realidad solo son un grupo de chicas muy guapas, semidesnudas, gritando sus diálogos porque se ve que no se los aprendieron, entonces... Quieren como, ¡ay! ¡Ah! Todos gritan, y todos bailan, y de repente todo es muy extraño, y se van a comerciales de 10, 20 minutos, regresan, y otra vez vuelven a hacer estos como estas como dinámicas extrañas. Dinámicas. Y ahí salió esta persona, es una colombiana llamada Maffe Walker, o al menos ese es su nombre de. ¿Estrella o su nombre? Un nombre este. artístico. Un nombre artístico con el que se dio a conocer, diciendo que era capaz de descifrar lenguaje de otras entidades fuera de este mundo, lo cual desde cierto punto de vista pues parece risible. Bueno, no parece, es risible. Y más que burlarnos de ella, queremos ahorita como, pues sí, tomar como en cuenta de que, número uno, nosotros sí estamos a favor... Incluso hemos aquí apoyado el hashtag Mausan tenía razón, Mausan tiene razón. Incluso traje mis audífonos de luces, tengo mis lentes extraterrestres que por acá para poder hacer la dinámica en la que sí, efectivamente, sabe que nosotros estamos a favor de la vida extraterrestre, creemos que sí, definitivamente hay planetas, hay civilizaciones, hay sociedades a nivel eh, extraterrestre. Hemos hablado de los caminos que se trazan a lo largo de la galaxia, más nunca hemos hablado de cómo podríamos comunicarnos con estas nuevas razas, digo, no somos Estados Unidos como para que de repente los mismos extraterrestres lleguen y hablen inglés todo, ¿no? Entonces, está complicado, ¿cómo, cómo nos comunicaríamos con esto? Y definitivamente déjenme decirles que no es con balbuceos, no es con revolver palabras, pegar una palabra, pegar una frase, pegar un esto, pegar de idiomas raros, por ahí... Tiene un nombre esa cosa, este no sé, este ¿cómo se llamaba? Glossolia, glossolalia. ¿Quieren darle una googleada a la Glossolalia? Pues es esa cosa. O sea, es de la nada de frases, de idiomas, de cosas conocidas, de sonidos y de eh, frases que emanan así ya como si fueran de la voz humana. Pues formar algo y de ese algo creer que se está creando un idioma. ¿Cuándo podemos poner otro ejemplo? Sí, ese era un ejemplo de agarrar el idioma, pegarle cosas raras, buscar una forma de hablar y de entenderse con otras personas o entre cuates, y, y ya estábamos como creando una nueva variante del lenguaje. Entonces, Maffe Walker es lo que está haciendo, ¿no? Trata de darse a notar de esta forma, lo ha hecho muy bien, porque si su chamba es darse a notar, y ver que esto esté pasando, ver que está este en estos momentos hablando extraterrestre y teniendo todo esto, y que todo el foco le apunte allá ahorita, pues que bueno, porque estaba lloviendo, que tiene una tarifa por hacer, uh, a nivel de entretenimiento, entrevistas, este, ¿no? ¿no? entrevistas eh, ¿cómo le decían? Déjame buscar aquí en el internet, lo tengo en el internet. alguien sí. Tendría que hacer un tabulador como de nivelación de chácaras dos mil pesos, este... <risa> Hablar sí. como un arcano, una cosa así. Alineación de chakras, alineación de glándulas, lo que sea que eso signifique. Sesión de frecuencias de vibración solar. Todo eso tiene un costo estimado de 75 dólares. Entonces, si amigos, ustedes padecen de chakras desalineados... Eso debe ser peligroso, por eso llevamos a los autos a la alineación y balanceo, porque es peligroso que un auto no tenga una buena alineación. Entonces, si sus chakras están desalineados, pues 75 dólares cuesta alinear sus chakras con Maffe Walker. Si sus glándulas, no dice que glándulas, pero aquí dice que tratamiento de glándulas. Y la sesión de frecuencia en vibración solar, que también hemos hablado aquí en La Voz del Pueblo, tienen problemas con la frecuencia, con la vibración solar, eso es, pues sí, imagínense, la vibración solar mayor es el día y la noche, entonces desde luego que va a haber problemas bastante serios, ¿no? Y sobre todo cada 24 horas. que Walker ofrece el servi estos servicios, lo que sea que haga con estos servicios y, pues, afortunadamente, esperemos que le vaya muy bien, está cobrando 75 dólares, entonces... Ahí está el meollo del asunto y de ahí es donde sale esta información y donde de repente esta mujer cobra de cobra sentido que se arriesgue a estas entrevistas a, a ese nivel y que de repente todo el mundo habla, ¿no? Y las burlas y los memes y no sé qué y nosotros no queremos caer en la broma, en la burla agresiva, o sea, incluso la parte del saludo y todo eso era como de también subirnos porque pues consideramos que si somos parte de una manifestación aquí en La Voz del Pueblo que cree en la vida extraterrestre, puede dar por hecho que sí, más no es probable, más no es en estos momentos una forma que podamos comprobar que hay sociedades extraterrestres, que hay vida extraterrestre, seres que vienen de otro planeta, pues entonces no, no, no queremos caer como en la burla de la ¡Ay, la señora, qué chistosa! No, por eso nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que está ofreciendo. ¿Y por qué se arriesga tanto con esta onda? O sea, en, y ustedes le buscan y donde sea, pero nos vamos a reír, la gente se va a reír, todo el mundo se va a burlar de ella Pero las personas que tengan conocimiento de alineación de chakras, glándulas, en vibración solar y todo ese tipo de cosas Y tengan los $75 dólares, pues le van a dar un muy buen momento de $75 dólares a Maffe Walker Y eso está... Híjole, es que entramos al doble filo, se mueve entre qué bueno por Maffe Walker que va a cobrar una lana pero por otro lado, qué feo que también abuse de las personas que pudieran como creer en estas situaciones. Ahí es donde, vamos, es terreno peligroso como para decir que está bien que salga y que cobre y que no se quede. Digo, a final de cuentas, pues todos tenemos que cobrar, ¿no? Incluso aquí les decimos, ¿saben qué? compartan los videos, si tienen algún emprendimiento, si tienen algo, quieren que aquí lo anunciemos, si no quieren que lo anunciemos aquí, pero quieren que sus páginas, sus negocios se vean más, les hacemos una campañita, desde luego que sí, no pasa nada, o sea, mm. es trabajo para todos, y, y trabajo nosotros, honesto, además. Trabajo honesto, además. O sea, nosotros les hacemos su campañita aquí, los damos a conocer como el patrocinador del este grupo que piensa que estamos con el concurso, pero bueno, más tarde hablamos de eso. Eh, y, y sus negocios pues tienen más difusión, ¿no? Y lo mismo pasa con esta señora. Esta señora pues tiene su negocio de alineación de chakras, balanceo de chakras, y vibración solar y a final de cuentas lo que hace es buscar que se dé a notar eh, a, a nivel mundial. Digo, no sé qué tan factible sea que mucha gente la contrate, me imagino que quizás puede ser. A mí me queda la duda con quién se comunica, ¿no? O sea, si le dice, el cuate le decía, ¿puedes hablar extraterrestre? Sí, y más no nos dice ni qué dijo, ni con quién habló, no sé, entonces está rarísimo el asunto, pero ya más o menos sabemos dónde, cuál es el origen de este proceso, ¿no? Pues darle un empujoncito mediático a su negocio de, de, de esta sanación, de este tipo de de terapia, de este tipo de creencias, para que la gente, pues, se caiga con sus 75 dolarotes, y, pues, es un negocio, no tiene nada de malo, o sea, no es que sea, ay, que no está engañando a la gente, que no sé qué, no tiene nada de malo, o sea, estamos todos en el, en el entendimiento que es, pues, se tiene que dar a notar, es un negocio, y, desde luego, que tiene que traer buenos números, bien por ella, o sea, bien por ella, en serio, y si, y si la gente llega a creer y... Todo esto que ya hace que la alineación de los chakras, que la vibración solar le trae un beneficio, además, vamos, no vamos a decir que, pues, que mal, que el negocio, no, pues qué bueno, porque tanto se beneficia a ella con su lana, como se beneficia a la otra persona que cree en estos asuntos, que tiene esta creencia de la, la vibración solar, y a lo mejor eso puede quitarle algún dolor de espalda, puede quitarle algún dolor ahí que traiga alguna afección, y qué bueno, o sea, a nivel de la mente que somatice o que experimente este tipo de cosas, en el que si ya le hicieron esta alineación solar, pues qué buena onda, ¿no? Pagó y se compuso de un dolor, se siente mejor, eso es bueno. Entonces, queríamos tocar el tema, queríamos empujar este tema porque a final de cuentas, Sí nos compete, sí le compete a la voz del pueblo hablar de esto, porque hemos manifestado aquí de, sí, extraterrestres, y llegan aquí y se quieren poner agresivos y no sé qué, cuenten con la voz del pueblo para difundir su mensaje. Pero jamás nos habíamos puesto a pensar si los seres extraterrestres que llegan en modo agresivo, o en modo pacífico, o a compartir información, o a no sé qué, ¿hablan español? Ahora, imagínense que sí hablan español, ¿Qué tipo de español hablan? Hablarán el español parse colombiano, el español pibe argentino, el español de España, tío, el español así del DF, o el español así como que del pueblo de allá de no sé dónde. De Chile. Eh, ajá, entonces, ese, eso está interesante porque al final de cuentas, aunque hemos aquí en La Voz del Pueblo difundido que la vida extraterrestre, que las, vidas, las vías que se forman en la galaxia, los objetos extraños en el sol que se han visto a través de la herramienta de sojo de la NASA, bueno, sí. Y, ¿Y cómo nos comunicamos? ¿Qué le hacemos? Señas, este clave morse, no sé qué, y de repente sale esta señora con glosolalia y pues sí, está feo porque regresa a nivel de broma mucho del trabajo, mucha de la investigación que podría considerarse seria, lo, le quita como un poquito de, de, de foco. Y eso es lo que en La Voz del Pueblo queremos que, uno, ya develamos que es por un asunto comercial, es un asunto de negocio. Dos, no habla extraterrestre ni de chiste, o sea, no, no porque yo sea un lingüista poli, poli ¿cómo se le dice a los que eran? Políglota galáctico? No lo soy, pero a final de cuentas eh, lo que acabamos de hacer el experimento fue juntar un montón de palabras raras, un montón de frases y que nada no tienen nada que ver una cosa con la otra y yo digo que hablo extraterrestre y, y lo y lo siento, no lo creo, estoy seguro en, desde mis tripas, así desde desde los nuggets estoy seguro que, <coughs> que, que hablo extraterrestre. Y, y eso es lo que está haciendo esta chica Mafe Walker. No es una cosa seria. O sea, no es que digas tú, ya fue avalado por la NASA, ya fue av avalado por la Agencia Espacial Europea. Vamos, ni siquiera por la Alexa le da un valor de validez, ¿no? O sea, la Agencia Espacial Mexicana le, amexa, se llama, ¿no? La Agencia Espacial, la Agencia Espacial Mexicana. <risa> sí, la Alexa ha, es otra. <risa> sí, sí, perdón. Amexa le ha dado un punto válido a, a este lenguaje, ¿no? Y todos los expertos lingüistas de TikTok han hablado de este asunto de la glosolalia, por eso me llamó la atención, digo, ¿están, ¿están burlando? No, no están burlando, están develando lo que hizo esta mujer. Ah, qué bueno que todos los expertos, todos los lingüistas ya nos aclararon que se trata de una cosa llamada glosolalia en la que revuelve un montón de palabras las ella, en su mente, cree que lo hace, y a final de cuentas, pues, lo hace, ¿no? Digo, y nos hemos comido esto de la glosolalia por años, por décadas, ¿no? Ahí tenemos a los que hablan élfico, que hablan elfo del Señor de los Anillos, a los que hablan... ¿cómo se llama el lenguaje del Slytherin? No sé qué, de la serpiente de Harry Potter. Los que hablan Klingon. Los que hablamos Klingon. Y este... Y, y y todo y eso pues es igual, o sea, es lo mismo Forman una especie como de... Oh, el Valerio, ¿no? ¿O cuál era el otro? El señor de, los, de, de Game of Thrones También había un... Ah, sí, cierto, también Game of Thrones tiene sus propios lenguajes O sea, y todo ese tipo de circunstancias O sea, todo ese tipo de elementos Pues nos lo hemos, lo hemos disfrutado Lo hemos visto, lo hemos vivido Durante todo el entretenimiento todos Años y años de entretenimiento Y ahorita que de repente salga esta señora Y, ay, ¿no? y nos hacemos los sorprendidos, bueno sorprende sí. que de repente alguien tenga el valor de decir que habla extraterrestre y de repente haga lo que hizo esta señora en la televisión, pues sí tiene como su cierto mérito, pero a final de cuentas, digo, la creación de nuevos lenguajes, de nuevos este, elementos lingüísticos, no es algo que digamos, ni exclusivo de esta mujer, ni nuevo, porque... ...ya tenemos los ejemplos, o sea... Y, ...y sí, a final de cuentas... ...ustedes vean ahí Harry Potter ahí... ...hablando serpiente... Y, ¿cómo pues, mami, ...no sé qué de Harry Potter... ...hablando serpiente... y ...pues no, no va por ahí el asunto... ...entonces eh, el tema... Está difícil de encontrarle como que un punto en el que no caigamos en el asunto de la burla, en el asunto de ser agresivos, de bueno, agresivos no de, ah, de ellas no sino en el asunto de que tomemos esta, estas imágenes de esta señora y hagamos memes, ¿no? Por ahí en XHT Web subimos un montón de memes de esta señora, dense una vuelta al Facebook de XHT Web, y verán que sí hicimos memes de, de este asunto, bueno, hicimos unos y nos robamos otros. Galactics. Exacto. <risa> Mira, realmente por lo que vi... Creo que primero le pasó, fue un tanto viral en TikTok. Pero supongo que por, eh, por el tema que ahorita traen como muy en la mira los de Azteca de entrar así como que a fuerza a las redes a capturar ese target de la chaviza y, y un target que ya los dejó de ver. Y está este cuate, el, el, el llamado Capi Pérez, que es como su brazo derecho del, del productor de Venga la Alegría que, le, que se llama Sergio Sepúlveda. Creo que le dijo, güey, tienes que traer a esta mujer, está muy cagada y puedo hacer unas parodias y va a jalar un chingo y se va a hacer viral y bla, bla, bla. Siendo que a lo mejor el mensaje de, que ella quería dar estaba acotado pues en ese sentido no cati, caricaturizado o no hecho meme, como ahorita ya está en, en, todo el, en todas las redes, hecho un meme, los doblajes, los lips, los lip syncs que hace la gente en, ahí en el TikTok, realmente explotó después de su aparición en Televisión Nacional porque pues sigue siendo un segmento de, de mercado, quieras o no, que existe y puede ser incluso todavía mucho más grande que el mercado que está en Internet. ¿Por qué lo digo? Porque realmente no toda la población de México tiene acceso al Internet y a estar este todo el día a lo mejor en el TikTok o algo así, aunque creamos que sí pasa. La población de México que tiene acceso a estos medios digitales, como es el Internet o el celular, incluso para estar viendo este tipo de información. Creo que al caer en ese, en ese tono de burla, que ya después el Capi Pérez, pues obviamente hizo una sátira ahí, hizo su sketch, la imitó. Este, igual empezó a hacer todo ese tipo de, de imitaciones de la voz y hablar eh, este tipo de idiomas o lenguas Que ya lo hace supuestamente la gente En las iglesias eh, evangélicas cristianas o, o cristianas en específico Que se supone que tienen tal eh, conexión con, con Dios en ese momento Que se les da el tema de hablar lenguas ¿no? Le llama las lenguas Suena muy similar a, a lo que quiere eh, Compartirnos Maff y Walker en, en sus emisiones sonoras que se supone que ella indica que son, no es, no tiene que ser, digamos, algo coherente en sí, en, en dar un mensaje, sino que se supone que la fonética y los sonidos de la vibración que hacía su garganta era lo que curaba en sí al, a su sujeto de, de sanación, ¿no? En este caso yo también pude ver algo de, de sus servicios, de hecho hasta los expone así como en inglés o spanglish, ella está atendiendo incluso ya por Zoom, está atendiendo en, en las pirámides de Cholula Puebla, va a atender en, en el parque de, de Chapultepec en la Ciudad de México, en sesiones grupales y también sesiones presenciales individuales en la Ciudad de México. Obviamente, pues, si se rieron de mí a nivel nacional y soy famoso y estoy jalando gente que a lo mejor... Tiene la incertidumbre de decir, no, pues yo sí le creo, yo sí quiero pagar mis 25, mis 75 dólares y que me haga este, el servicio, ¿no? Pues yo también, obviamente, que lo ocuparía para hacer negocio, ¿no? No se van a burlar de mí de gratis. Supongo que eso a ella se le resbala y le viene por aquí, por allá, porque realmente eh, lo que ella cree y la convicción que se le nota, por lo menos en la cara, cuando está haciendo este tipo de, de mensajes pues tú le ves a una persona que está en su papel ensimismada y que está haciendo lo que para ella cree que realmente eh, va a gestionar este tipo de frecuencias vibracionales solares, o que incluso está enviando mensajes desde el otro lado del universo al resto de la humanidad a través de sus cuerdas bucales. Y bueno, yo me hice la pregunta, y bueno, y si sí, cabrón, Qué pena que los extraterrestres vean que nos estamos burlando de, sus, de su idioma, ¿no? Porque fíjate que a lo mejor es ese el sentido que tú dirías, bueno, cabrón, nosotros, por lo menos México, sí somos bien carrilleros, somos este, que todo le hacemos meme, que todos nos burlamos, que todo, si quieres o no, la palabra, le faltamos al respeto, incluso hasta la muerte, ¿no? Que muchos eh, otros países le tienen por lo menos miedo y recelo a tener una imagen de la muerte. Aquí se, se adora la muerte en cultura, este, se adora la muerte en tradición del Día de Muertos, este, porque es una sociedad que es como que así, ¿no? Realmente incluso tú viste que hasta del niño Dios se burlaron con el pasito perrón que lo tenían bailando y se hizo, <ríe> se hizo hasta viral, o sea, hasta ese punto llegamos. Y realmente siendo una sociedad 100% católica, bueno, no 100%, exageré, pero no sé, me atrevo a decir que igual un 60% del México es católico. Aún así, traíamos ahí el, al monito ahí bailando en, en los videos y lo retuiteamos o lo remandamos. Ahora, esta, esta señora, pues evidentemente, eh, no sé, eh, y tampoco está Gustavo aquí como para terminar que pueda tener algún tipo de eh, cuestión mental o algún autismo, una cuestión cerebral, mental que le haga eh, pues tener este perfil que a lo mejor para mí eh, me, me preguntó una amiga en internet tú qué opinas del video de esta, de esta señora y yo le, yo le respondí así de primera eh, es un buen mensaje porque habla te habla de amor y que me amo me amas etcétera pero es una mala ejecución para mí o sea, la ejecución eh, terminó siendo un chiste diciendo que el mensaje que ella entrega al final del día lo acotamos en lo que es entendible para nosotros. Y pues es un buen mensaje. A te amo y me amas, es amor al prójimo. Y con base en ese amor se pueden construir muchas cosas pues, chidas, yo creo, para la humanidad o para las sociedades mexicanas, colombianas, las que gustes. Pero sí pienso que esa eh, serie de, de, de actividades o de cuestiones, de actos, fueron sucediendo a que a hoy... A hoy, eh, al día de hoy, se convierte en un chiste y se convierte en algo pues, mediático, ¿no? Porque nos pasó desde el primer video viral de Edgar Secae, que el hecho de burlarse de alguien y de pasar un rato divertido, pues es algo que siempre jala y, y se vuelve viral a niveles que no te imaginarías. Pero eh, yo sí llego a creer en, en este tipo de, de, de frecuencias. Eh, en sí, porque en, por sí misma la tierra es un, un ente que tiene este tipo de frecuencias en ciertas zonas. Se habla de culturas eh, muy, muy antiguas, las cuales incluso erigían monolitos, erigían, eh, por ejemplo, se supone que Stonehenge. Es una parte de calendario, pero también es una parte de concentración, las mismas pirámides de Guiza, de aquí de México, y otros eh, monumentos históricos en todo el mundo también se supone que tienen esa eh, esa primigenia función de tener una frecuencia vibracional específica como para qué aún no lo sabemos porque estamos entre que lo tomamos en serio y entre que hacemos un chiste de esto como con Maffer, ¿no? Con, con Mafe y, y está así partido, no siento yo que Solo los White YCCAM puede que sean las únicas personas que estén en este momento ofendidas por haber este, mancillado a esta persona, o, o incluso <ríe> puede ser que ella haya tenido un, un prestigio previo a ser viral y que realmente sus videos los consumirá gente que sí toma en serio ese tipo de circunstancias, ¿no? Eso es sí, sí, lo lamentable. Ahí pudo haber elegido un muy mal medio, como bien lo dices, o sea, TV Azteca, por favor, o sea, está, está muy mal, ¿no? O sea, y sobre todo, venga la alegría, ¿no? Está feo. Y sí, como bien dices, aquí por ejemplo están los Tuluminatis, ¿no? gente que se viste con ropa blanca muy larga y que la ir a traer energía de la pirámide y no sé qué tanto. Y año con año los ves en Teotihuacán, en Tulum, en Chichen Itza ya no dejan subir al, a la pirámide. A la pirámide. Desde Chichen Itza no dejan subir. Que cabe señalar que no, es una pirámide porque no termina en pico, es un basamento piramidal. Entonces... Hay que tomar eso en cuenta para las próximas referencias a, a los vestigios prehispánicos. Y entonces sí puede ser que tengas ahí mucha razón, porque al final de cuentas hay gente que sí le da cierto peso a estos asuntos, que sí le da cierta validez a, a esta forma, ¿no? Digo, si no fuera así, pues no habría estos elementos como el Reiki, como la sanación espiritual, los masajes con piedras calientes, eh, la gente que camina en brasas en brasas entonces todo ese tipo de cosas son cosas que no necesariamente porque ahorita nosotros este matemáticos y lo que sea somos muy muy entendidos lo demos por válido o sea no no no no quiero caer en el que como nosotros tenemos una verdad absoluta de conocimiento y no sé qué por eso esto no es válido no estamos diciendo está chistoso pasó chistoso el origen fue este las razones fueron estas otras Incluso la parte de TV Azteca, fíjate que yo no había pensado en ese asunto, Sí es cierto, tienes razón, Televisa y TV Azteca se quedaron atrás hace 20 años o más de subirse al internet y ahorita se quieren subir con este tipo de cosas a... A su modo, como siempre han hecho las cosas las televisoras de una forma ridícula, ridiculizando a la gente, dejándola en mal, todo ese tipo de cosas, a la gente que no está en sus cosas, ¿no? ¿Por qué no entran con sus este cómicos ridículos de siempre? Porque a la gente que se entretiene en internet, sus cómicos esos, este la mano con ojos y no sé qué tanto, no, ese es de Televisa, perdón. <risa> con payito. Ajá, sí, no. O sea, esos cómicos que tienen en TV Azteca que no sé quién sean, o sea, lejos de Andrés Bustamante, que Andrés Bustamante se cocina aparte. Es el que pero... más vi bien favorito, según ese es el tal Capi Pérez, que está ahí en Venga la Alegría. Uh -huh. Exacto, entonces, quieren entrar con ese método de comedia antiguo, porque por cierto, aquí en La Voz del de Pueblo, por acá arriba, no por acá arriba, tenemos un video donde, des, de, de, de, de, ¿cómo se dice? Desmenuzamos. desmenuzamos la comedia. Y quedamos en claro por qué no entraron esas antiguas expresiones de comedia al internet, porque ya pasaron de una época en la que, ¡ay qué divertido el chavo le pegó al señor gordo del señor Barriga!, pues ya quedó atrás. Eh, qué divertido, se cayó el gordito al río Bueno, sí estuvo chistoso que le movieron el, Ese al niño, pero está bien O sea, se cayó Cayó a un río de agua sucia No le dio difteria o algo así horrible por Una infección caer. en la piel Una infracción en la piel O sea, sí se cayó, sí, ya nos reímos Pero ahora preguntémonos si está bien No. Entonces, TV que ahorita Como bien dices, yo no había pensado en ese punto Es un, es una buena Es, un, es una buena observación Quiere entrar y la única forma en la que ahorita encontraron fue a través de la memisa, o sea, de hacer memes y todo esto con esta señora. Y sí, yo ni tenía en cuenta cómo se llamaba el Capi Pérez y no sé qué. Recordaba a Sergio Sepúlveda ese porque pues, sí, ¿no? Y cuando me toca que venga mi mamá aquí a, a Cancún, pues me toca que se quede en la casa y a ella no le gusta ver YouTube, no le gusta andar buscando que videos y qué draws y nada de eso. A ella le gustan sus programas de TV Azteca, pues, una señora además de... No sé qué edad tenga, pasa de los sesenta y tantos años. Entonces. Saludos a Juanita. Saludos a Juanita Sánchez. Este, no se sé queda así, pero estamos hablando que ya son dos generaciones de diferencia, ¿no? Y, y pues es válido. Y a final de cuentas, como bien lo dices, la televisión sigue siendo el medio contundente. Nosotros nos creemos los exquisitos Y que ya acabamos con la televisión Y no sé qué, pues sí, porque ¿cuándo fue la última vez Que nos pusimos a ver Híjole, voy a preparar mis cosas Porque a las nueve de la noche voy a ver un programa En la televisión y quién sabe cuándo lo vuelvan a pasar Yo tengo como ¿Qué será? Uh -huh. Para empezar, desde que vivo aquí en Cancún Como siete años que, no, que medio le pongo a la televisión Trato como de medio entender qué está pasando Híjole, qué flojera Veo el nombre del programa y ya luego lo busco en no YouTube. O, ajá, porque me da mucha flojera estar viendo el programa y que y me parece ridículo que estás pagando uh, Dish, por ejemplo, ¿no? o, o, o televisión o cualquier cosa. Estás viendo un programa y además de que lo estás pagando, te retacan comerciales. Entonces, pues, ¿cómo no se va a acabar la maldita televisión así? O sea, es, es, es ridículo. Ya la televisión abierta, pues, está horrible, ¿no? Porque no hay de otra, pero, pues, es preferible que si no... Está las, estás viendo la televisión y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo Y te cae gordo porque lo sigues viendo Te asomas a la ventana Es complicadísimo que el ochenta y tantos por ciento de la población agarre un libro Yo lo sé Pero buscas otra forma, ¿no? Y esta, estos últimos 20 años más o menos se ha manifestado de esa forma Pero sí es cierto O sea, el internet no es que... O sea, aunque nosotros ahorita lo demos como masivo y el medio masivo Es porque estamos metidos aquí Pero si te pones a pensar, por ejemplo... Las personas que trabajan en la construcción, que trabajan en la cocina, que trabajan prácticamente en cualquier servicio, ¿a qué pinche hora se ponen a ver un video de, de TikTok o se ponen a ver esto, se ponen a ver lo otro? A, a la mayoría de las personas les preocupa el, el tener su trabajo al momento que tengan que entregarlo. Digo, nosotros, porque tenemos como que la ventaja de, digo, he visto acá compas programadores que dos monitores y en un monitor el código y en otro monitor no sé qué, pero en el otro monitor tienen su chat, su video y su Fortnite sí, sí. o su juego. ¿Por qué? Pues, entonces eso es lo que nosotros damos como por válido, como por hecho, porque pues, a final de cuentas es nuestro, nuestro nicho, pero para el 80% de la población en general no lo es, o sea, vamos a poner un ejemplo, una persona que trabaja en un call center, su único contacto pues es llegar al call center, se pone la diadema, el audífono y está trabajando en el call center y en el call center previo a entrar le quitaron el celular, le quitaron el acceso a la conexión y la conexión que tiene es única y exclusivamente para las llamadas del call center Entonces es complicadísimo que esa parte Y cuando las personas salen de ese trabajo Pues no quieren andar ahí metiendo que a ver dónde le busco y no sé qué La televisión sigue siendo como que lo más sencillo para poder eh, soltar una risa involuntaria O medio ver las historias que pasan Pero sigue siendo aburridísimo y sigue siendo malísimo Entonces por ahí va el asunto de estas tres versiones que les hemos puesto O sea, les hemos puesto la parte comercial de Mafia, Walker, La parte de TV Azteca Que quiere introducirse a las redes sociales Al mundo del internet, a YouTube Y todo eso con estos contenidos Haciendo quedar mal a las personas Y dándoles como que visión Pero a la mera hora los apuñalan por la espalda Porque no es otra cosa, no hay otra forma de llamar a esto Que están haciendo <risa> estos cuates O sea, la llevan, la exponen ponen su propuesta de que habla extraterrestre y ya que, ya que pasó todo, ahora sí memes, ahora sí burlas, ahora sí parodias, pues eso es una traición. O sea, no sé qué concepto tengan de traición, pero eso es una traición. ¿Por qué? Porque no le están dando seriedad y para empezar venga la alegría, como les dije, no es un... no es este lápiz más afilado de, de la lapicera, o sea, está, está feo el programa, ¿no? Y, y por ahí va el asunto, no lo había yo considerado, entonces... Es, es un hecho que lo poco que se ha alcanzado, lo poco que se ha llegado a difundir de, de la vida extraterrestre, de las manifestaciones de otras civilizaciones del espacio aquí, se haya embarrado con esta onda, o sea, se, se haya dado así de frente con esto de que de repente una señora, de quién sabe de dónde salió, y empieza a decir palabra, bueno emitir sonidos emitir sonidos <risas> emitir sonidos sin ningún sentido y ahora resulta que ya habla extraterrestre y no tenemos como modo digo como bien lo dices en la voz de la galaxia nos estamos en estamos en un punto en el que exponemos cuestionamos Des deshebramos completamente todo el asunto no sé qué otras cosas podamos encontrarle aquí a Maffe Walker pero eso es lo que hemos notado nosotros si ustedes notaron algo más en los comentarios nos van a ayudar un montón ¿qué más propone Maffe Walker? o sea, ¿qué otra cosa notaron? nosotros ya de eh, la parte comercial la parte de TV Azteca de entrar al, a los memes y esas cosas exponer a la señora pero ¿qué otra cosa puede ser? ahora, la parte de y sí si, si? ahí viene la parte que, que comentabas, o sea y si sí, si, o sea, ¿de dónde lo vamos a sacar? O sea, bueno imagínate que entre toda esa ay, no sé cómo decirle balbuceos, emisión de sonidos, este rasguños todo eso quiso toda señora, esa comunicación, ¿no? De toda ingeniero. esa comunicación <risa> mandó una de si laureanos del planeta rige el 22, no sé qué, vayan y <risa> Imagínate que fue una ofensa, y ahora sí, cuando nosotros hemos cuestionado aquí que vengan en modo hostil, de repente llegan estos cuates, y es que hay una, una de los habitantes de la Tierra está está emitiendo ofensas a nuestra sociedad, a nuestra raza, ¿no? Y dentro de lo poco que entendimos, pues dice que tiene problemas, y que en su mundo el te amo, me ama, signifique otra cosa fea. Está feo, o sea, bueno, está rarísimo el asunto, y, y digo... No vamos a decir que sea importante o que sea así como que peligroso, ¿no? Porque al final de cuentas hay que seguirlo dejando donde lo encontramos, en TV Azteca, en Venga la Alegría. Pero sí tenemos esa, aquí en La Voz de la Galaxia siempre de y si sí y si no, como siempre decimos, ya sabemos que no es. No es un lenguaje, no es una manifestación, no es una comunicación real. Ahora, este, ¿qué será? ¿No? O al revés, ya sabemos que sí, Yo creo que, no que hasta, hasta en la producción le dijeron, ¿pero cómo se llama lo que hablas o qué? No, pues solamente es un mensaje de, de otro mundo de vibraciones. Y ellos, no, no, no, tenemos que poner un nombre para decir, vamos a decir que hablas extraterrestre, ¿no? Así como que también dándole el punto al clavo del, del temita. Porque... Realmente, bueno, el mensaje de Maffer, de, del amor en sí, de la palabra amor, ahorita empataría con el, el más reciente agrograma que, que puso incluso ya por ahí Maussan, que algunas personas lo tradujeron, y se supone que está en, en binario y dice amor, dice love. O sea, es una serie de círculos, eh, ahorita se los vamos a poner aquí en pantalla, es una serie de círculos que están rellenos y vacíos, entonces eh, se supone que al momento que lo interpretas y si sí, yo realmente agarré una tablita, mira ahí está el amor a su gatito. El amor al gato, el gato Ghost eh, como siempre aquí. Que esos se considera que son guardianes alienígenas, ¿no? Ya está viendo ahí qué dices de, ya está de su viendo raza. Empecé a, empecé a hablar, empezamos el programa hablando de, de su raza extraterrestre y viene a ver qué onda. Una ley. No, entonces, o sea, sí tienes toda la razón ahí Pero yo creo que la parte que corresponde a las frecuencias Y ese tipo de cosas, a lo mejor no llega tanto Digo, porque si no desde cierto punto de vista La música también es un lenguaje extraterrestre Digo, Bad Bunny es como de los que no están tan evolucionados Pero el hecho de que, por ejemplo, la música Tenga estas vibraciones y tenga estas frecuencias A determinados... Hertz a determinados ciclos es que esto está complicado de explicar por ejemplo, <risa> les voy a poner un ejemplo bien sencillo eh, si, si alcanzan a ver esta lucecita encendida y la apago y luego la vuelvo a encender, esto es un ciclo si yo hago eso una y otra vez durante de, determinado tiempo estoy generando X cantidad de ciclos por X cantidad de tiempo ¿no? el universo vibra en estos ciclos a 440 unidades, 440, entonces ese número a lo mejor les suena mucho, ¿no? ¿Dónde han escuchado eso? Juan Luis Guerra y su 440, y su 440. Hace, re hace referencia a la vibración universal, o sea, la vibración que tiene el universo, la armonía que tiene el universo en estos ciclos, uf, uf, uf, uf, o sea, que se oye así en esta, son 440 ciclos por segundo. Entonces Juan Luis Guerra toma este número y dice, Juan Luis Guerra y su 440, que es la vibración universal. Y eso tiene como mucho sentido en este aspecto. Yo dudo mucho que esta señora haya tenido siquiera en la mente que el universo tiene una vibración a tantos ciclos o a tanto esto. Entonces, Pero si lo consideramos así, por ejemplo, toda la música que encaje en estos 440, en estos 440 ciclos por unidad de tiempo... Estaríamos hablando que también son un lenguaje que entra en, eh, universalmente Digo, no soy un experto músico como para develar así de Ah, sí, tal o tal banda entra en este ciclo de 440 Hz Y las notas en fa menor o en la menor o en bemol Algo así, de, este, entran en, estro, en estos ciclos No, pero tenemos que considerar que estos ciclos Por ejemplo, los músicos lo consideran cuando están haciendo los ritmos Han visto ese aparatito de tic tac y luego le ponen otra cosa por acá y es más rápido o es más lento. Los famosos metrónomos es precisamente metrónomo. para ajustar los ritmos de los instrumentos, los ritmos de las percusiones a ese tipo de frecuencias. Obviamente, mientras la frecuencia más encaje, pues son más bonitas, las la música como tal, pues es mejor, ¿no? O sea, no, no quiero decir que la música es menor o, o, por ser X o Y género, sino en sí la música, o sea, lo que tenemos ahí. Y Mafe, no es Mafer, es Mafe, es mafe dudo, mucho que, dudo mucho que haya tenido esta este, premisa en su mente como para lograrlo. Dejemos de lado a los TV Aztecos, o sea, ellos ni, no creo que tengan en la mente más allá de gritos y chistes malos y todas esas cosas que hacen como para que creamos que es algo válido, ¿no? Pero queremos aquí que, que las personas que se han tomado la molestia de escribirnos, de ver nuestros videos semana a semana, de seguir a la voz de la galaxia, pues que tomen en cuenta estos detalles, porque a final de cuentas de repente van a caer... En lo que TV Azteca quiere hacer Que es la burla a esta mujer Exponerla Y toda esta parte negativa Por ahí me decían hace rato Que es hasta agresi una agresión ¿no? que, que se han hecho los memes de esta señora Es agresivo, es caer en la misoginia Y de repente alguien le soltó Que misógino y no sé qué tanto Y machista, y ¿por, qué, ¿por qué te burlas de esta señora? Dije, bueno No me estoy burlando yo Yo no inicié, o sea, yo estoy como Pues cayendo en... De si es divertido, pues sí, o sea, vamos a verlo, pero también me tomé el tiempo de investigar a qué se dedica, qué hace, de qué, qué país es, aquí Francesco de que sí fue una treta de TV Azteca y ya quedamos en el acuerdo de que sí fue una especie de, pues de mala jugada que hicieron los TV Aztecas a esta persona. Porque primero la exponen, la ponen así... A pesar de que ella ya tenía como su viralización... Puede ser que ella haya tenido cierto prestigio dentro de este mundo... Y ahora con estos chistes, esta burla que hace TV Azteca... Pues adiós, ¿no? Digo, puede ser un riesgo... Pero también puede ser que las personas que son afines a esto... Digan, ah mira qué buena onda! 75 dolarotes... Y qué bueno... Esto me parece una buena opción... Aquí ya dice que ya está en 25 dolarucos... <ríe> Ahí acepta Paypal dice que está su número de, de celular para entrar a un grupo de whatsapp en <risa> la información que encontré por si les interesa ahí lo voy a estar poniendo en aunque no sé si me banean porque creo que no se pueden proporcionar números celulares en los comentarios de youtube bueno creo ahí lo veremos no. lo en otro lado se los ponemos en, el, en la página de xht web para que lo puedan ver junto con este video y, y ya se convenzan o de llamarle o de no llamarle. O sea, ya ustedes sabrán la información. Aquí está nuestra onda. Es, aquí está la información. Nosotros encontramos estos orígenes. Vemos que va por aquí, va por allá. Opinamos esto más. Ya la última decisión. Como siempre la tienen ustedes, porque nosotros, podemos, eh, nosotros les ofrecemos la, la información, es prácticamente imposible que no ide editorialicemos, o sea que no, que no emitamos una opinión, pues somos humanos y el chiste de la voz del pueblo es que lo veamos, tengamos algo ahí que, que está pasando y a final de cuentas lo difundamos y esperamos que también ustedes en los comentarios pues, también se suban a, a la conversación, porque esto... Va más allá del chiste, va más allá de la burla a esta mujer, va más allá de lo que cobre porque le llames al WhatsApp, porque todo ese tipo de cosas. Va, vamos, estamos hablando de conocimiento que no se había hablado en 20 años o más, la vida extraterrestre. Y punto importante en la voz de la galaxia es que decimos, ok, ya me dijiste que no es, ahora dime que... Ah, mi mano mira, desaparece. Entonces, ya me dijiste que no es, ahora dime que es. Eso es importantísimo porque... Si lo tomamos desde el punto de la burla, ahí se va a quedar. Y vamos a normalizar que esto sea a través como de chiste, ¿no? Y creo que no queremos que vaya por ahí el asunto. Incluso el señor Jaime Maussan se llegó a pelear con mucha gente de estos comentaristas o de estos mismos, de este mismo tipo de programas nuevos, porque no lo, no lo dejaban exponer su punto, ¿no? Jaime Maussan quería exponer su punto: a ver, estoy viendo esto, no sé qué sea, véanlo. ...y la señora le insistía y le insistía... ...pero que eso no es, que es un truco... ...yo no estoy diciendo qué es, estoy presentando la información... ...ah, ya me acordé de esa... ...una del entonces, 40, no una chica... ...un del canal 40 y hasta chiflaba... ...no, Jaime Maussan fue el que se enojó... ...y cuando la chamaca estaba ahí echándole pleito... ...Jaime Maussan chiflaba... ...y lo de siempre, ¿no? ...si eres hombre ah. y, y contradices o haces algo... ...ya machista, misógino... perversador, <ríe> opresor... ...entonces todo ese tipo de cosas... ...nosotros queremos que uno... Si ya se está hablando, si ya se llegó a este punto, pues ahora queremos saber que, bueno, por qué es tan popular ahora. Porque antes yo podía decir pues, es que sí he estudiado Klingon, lo, estu lo he leído, he buscado la serie de Star Trek, porque pues, a, a los como apasionados del espacio, como Nerd, como todo eso que soy, este pues sí, o qué bonito sería que existiera una federación galáctica de planetas y que pudiéramos ...subirnos a hacer cadetes, hacer todo este tipo de cosas y de repente poder ver el espacio en estos... ...pues qué buena onda, ¿no? En la ficción, en su respectivo límite, ¿ok? Hoy en día ya se está hablando de esta posibilidad y si estamos hablando que los mismos gobiernos... ...la misma NASA, los gringos, lo, la Agencia Espacial Europea están diciendo... Si sí hay manifestaciones de vida, si sí hay este, estos elementos de otras civilizaciones fuera de este planeta, pues qué padre, o sea, qué bueno, porque así ya entendemos que sí lo hay. Ahora, paso número dos, cómo nos vamos a comunicar con ellos, ¿no? O sea, esperemos que no vengan a ofrecernos eh, primer mundo y democracia y libertad, como lo hace Estados Unidos con países menos poderosos que él. A los que va y los invade, los invade y los devasta para ofrecerles democracia y libertad. Esperemos que con la Tierra no pase lo mismo que nos traigan democracia y libertad. Pero a final de cuentas, ok, ¿y cómo nos vamos a comunicar? ¿no? O sea, ahí está el riesgo. Y no queremos que si, por ejemplo, los que hacemos podcast nos podemos comunicar con estas civilizaciones, se nos tache de traidores porque pues, nos estamos comunicando con ellos y sabemos, sabemos lo que a lo que vienen. Ah, sí, mira, ¿quieres...? este. Trabajo pesado, pues búscate a los informáticos ¿Quieres trabajo así? Pues búscate acá, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas sería como Importante considerarlo sin tener que Empezar por la Onda de la burla, digo Es muy difícil normalizar este tipo de Pensamiento, este tipo de elementos Desde el punto de vista serio ¿No? Porque, ah, es para nerds, es para esto para No sé qué, y eso que tiene que ver, estaba yo viendo un Twitter, un tweet, perdón Donde se manifiesta, ¿no? Y Y el Twitter invadido de estos personajes, y eso a mí qué, y eso cómo me va a ayudar, y eso de todos modos no resuelve el hambre en el mundo, y eso es obvio que no lo resuelve, es obvio que no, pero pues ahora uh -huh. lo sabemos, y digo, el hecho de que no lo supiéramos antes tampoco había resuelto el hambre en el mundo, tampoco había quitado la violencia intrafamiliar, ahora lo sabemos, y el hecho de que lo sepamos ahora, pues por lo menos distrae a la gente a que no siga habiendo este tipo de cosas, ¿no? Pero... ¿Qué tal si sí trae un beneficio? O sea, el hecho de que mientras más información tengamos, mientras más... Eh como diríamos, inmersos en la cultura, en las, en las manifestaciones de, de, de este tipo de cosas estemos, pues puede ser que incluso nos podamos preparar más o poder tener mucha más visión de lo que ahorita tenemos un poco limitada, ¿no? Y que recordemos que es información viejísima, de más de 30 años, ¿no? En los libros de texto todavía se dice que, que no hay vida en el espacio, que no sé qué, que es imposible que haya vida en el espacio... Cuando la misma NASA está diciendo que sí hay manifestaciones de vida, sí hay manifestaciones de vida basada en carbono, y que se tiene que investigar, se tiene ahora que probar. Ya, fue ya puede ser que sea posible, pero ahora se tiene que hacer probable, que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa posible uh -huh. puede, ser que puede ser que sí, ahora vamos a comprobarlo, para que sea probable, y esa es la diferencia, y eso es la parte interesante. A final de cuentas, el, el programa de hoy pues trata de esa onda, o sea, bueno, sí, está esto... Pero, ¿qué más hay? O sea, sí, cuando lleguen, sí, sí se van a comunicar con esta mujer. Imagínate, como siempre apostamos aquí, ¿no? O sea, que sí, digamos, Mafe, Mafe, Wolfer tenía razón. Madre mía. No sé qué voy a hacer si eso pasa. Pues como pasó con el, el buen Maussan, ¿no? Que sí tuvo razón todo el tiempo. Realmente, incluso de hecho, lo que hablábamos en, en, la, en la parte, en la voz de la galaxia pasada, donde decíamos... Que si sí si tenían incluso ya comprobación de naves, pues hubo una filtración. De hecho, Michu Kaku que tuvo ahí una, una entrevista en un podcast con la J. ¿Cómo se llama este? Jason Experience, una cosa así, donde dice que ahora está el balón de su lado del gobierno, ¿no? Porque siempre ellos negaron todo el tiempo que existiera algo que fueran seres de otros eh, lugares de la galaxia, incluso de otras galaxias. Se puede decir que eh, ellos siempre fueron eh, explícitamente eh, las personas que incluso acabaron carreras de astronautas, de gente que aseguraba haber visto estos eh, eventos paranormales, porque es una cosa fuera de la normal, no tiene que ser un fantasma necesariamente. Eh, y ahora incluso están muy nerviosos porque se liberaron lo que le llaman los documentos de Wilson. Estos documentos de Wilson es un reporte de un general que indica que se tiene en posesión de naves extraterrestres. O sea, esto ya es una aseveración eh, bastante emocionante. Por ahí se dice que es hasta histórica. Porque ya se está confirmando de manera oficial, con documentos oficiales, por lo menos en Estados Unidos, que sí lograron recuperar tecnología alienígena. O sea, estas naves extraterrestres, en este documento, Wilson, está especificado eh, qué tipo de... bueno, no, no qué tipo de materiales, sino qué tipo de tecnología presentaban estas naves no The Wilson Documents es algo que realmente no quería discutir porque esto fue una liberación digo me refiero que ya son públicos pero eh, realmente no quisiera haberlo sabido esto es técnicamente una papa caliente y esto es lo que una parte de la gente pues ahora ya está dando señales de humo con esto. Es solo para la audiencia rápidamente, los Wilson Documents, los papeles de Wilson, tienen conversaciones entre el admirante Eric Davis y el, el, el admirante Wilson, que era director de inteligencia en el momento que describe el propósito Hecho para este programa secreto Dentro del Departamento de Defensa De Estados Unidos El cual escondía Tecnología espacial Y bueno, estaba relacionado A la posición de objetos voladores de La retroingeniería También ¿Cuál es lo que el documento alega? Lo sabes? El Congreso ahora está buscando eso hay una ingeniería que diga esto funciona de manera cuántica, esto genera un campo este, magnético que dobla el espacio-tiempo, no, no dice nada de eso, simplemente eh, es asociado como un inventario de todo lo que se, recupera, se recuperó y se ha recuperado, de eventos que han tenido lugar, en, por lo menos se habla de Estados Unidos, México, eh, Brasil, y alguna parte de Argentina y el resto de los países latinoamericanos, que han tenido sucesos OVNI que quedaron como en el colectivo, en el colectivo de como mito me refiero, pero que realmente sí fueron eh, naves estrelladas por alguna falla en, en su tecnología o no sabemos al día de hoy, pero que fueron recuperadas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en su división especial que ahora per se ya se va a volver, como la fuerza de controles aéreo o una cosa aéreo espacial una cosa así pero pues que antes este, nosotros lo llegamos a conocer incluso como los hombres de negro todas estas personas que ya estaban dedicadas en el gobierno de los Estados Unidos a dar el seguimiento explícito a estos temas que ahora pues ya están normalizados, ¿no? ya están eh, asomando ahí la cabecita incluso en Rusia recientemente esta semana una enjambre ahí de, de ovnis, pasaron arriba de las ciudades de, de Rusia. Ya salió incluso el ministro de Defensa de Rusia a decir que sí, que ellos también tienen estudios eh, que hablan de estos enfrentamientos o de estos acercamientos hacia los objetos voladores no identificados. Dicen ellos que a lo mejor un 99% son fenómenos atmosféricos, según ellos, y que el otro 1%, tal vez ellos reconocen que sí, son otra cosa que no pueden explicar. Se supone que eso dijo en la televisión rusa, este, este sujeto, aquí estaremos poniendo el nombre, no me acuerdo de él porque está en ruso. Sí, aparte lo ruso pero, no, no lo hablamos diario, ¿no? Ándale, no, no, solo di, sé decir matrushka o... Vodka. Es... Pues es esto y, y lo que trae intriga, intrigados un poquito a, a más o menos a la gente que da seguimiento a, a la estación espacial, es este nuevo cilindro, bueno no es nuevo, dice los datos, los registros que está desde el 2011 orbitando la Tierra, es un cilindro que se ha calculado de unos 17 kilómetros de largo que ha aparecido innumerables veces al lado de la estación internacional, incluso hay registros oficiales, ahí lo pueden ver en las fotos de las investigaciones que ya incluso tiene por ahí en su canal Macho Rojo, la verdad oculta, o incluso el señor Maussan por ahí ya tiene muchas investigaciones de este, de este fenómeno que se supone que ya está ahí orbitando. Imagínate que estos compas ya estén aquí en la Tierra esperando el momento adecuado de, de llegarnos y de interactuar con nosotros. Estos eh, habitantes del, espaciales o in, visitantes interestelares que estén haciendo una colecta de gente o, o que estén tratando de negociar una colonización como invitados porque pues a lo mejor ellos ya están este, muy lejos de, de poder regresar a su planeta o yo creo que, como tú bien mencionas, algún cataclismo llegó a desaparecer su... ...su medio de, de, de vida y tuvieron que viajar a través del, del espacio... ...para encontrar un planeta que sea amigable para sus condiciones de vida. ¿Con quién tendrían que negociar? O sea, realmente si llegaran con Estados Unidos, México, o España... ...a decir, ¿saben qué? Somos de las Pleiades, nos quedamos sin planeta. La neta es que lo único que les podemos ofrecer es tecnología y medicina avanzada pero necesitamos que nos dejen vivir aquí sin tacharnos, sin humillarnos, como en esta una, hay una película que se llama Sector 41, no me acuerdo cómo se llama, que son como unas cucarachas gigantes que se quedan varadas aquí en la tierra porque su nave se descompuso, no Casas así, y les asignan un pedazo de ahí en Sudáfrica para que empiecen a hacer este, pues su colonia, ¿no? En lo que se pueden volver a desplazar. Imagínate que fuera así, le, le caería bien esta respuesta a, al resto del mundo o crees que habría algún encontronazo de por lo menos China, Estados Unidos y te dijeran no, no los queremos en la tierra, no les dé chance ni siquiera aunque sea tu país. Híjole, está difícil porque al final de cuentas cómo vas a negarte a una nueva tecnología uh, que, que a la larga, digo, si, es, si, es, si son los gringos, si son los chinos, si son los rusos van a aplicarla militarmente, o sea, eso está probadísimo que, se, los, por ejemplo, los gringos se trajeron a, los, a las personas refugiadas judías y de ahí salió la bomba atómica, ¿no? los, los chinos pues, se, se llevan toda la tecnología de todas las patentes del mundo simplemente Huawei cuántas miles de patentes no tiene alrededor del mundo que se las ha llevado de gentes que van y trabajan y son como refugiados en sus empresas, en sus filiales y esas cosas y está complicadísimo, ¿no? Digo, Rusia, pues ya sabemos que es ahorita el bully, el presta para acá, que no sé qué. Y es obviamente que además de ser el país más grande, de, o sea, el territorio más extenso, pues desde luego que le va a dar mucho más facilidades, ¿no? Porque Estados Unidos, ¿qué haría? ¿Dónde los pondría? ¿En Nuevo México? ¿En un desierto ahí? En no sé Alaska. Otro, en, en Alaska. ¿Y qué tal si Alaska no es favorable para ellos en, su, en sus este, condiciones de vida? No sé, o sea, ¿dónde los va a poner en otro estado este que está aquí en el Caribe, Puerto Rico? O sea, está difícil saber cómo vamos a hacerlo, pero yo creo que sí se pelearían por ver quién eh, los hospeda, quién les da esa calidad de refugiados, quién los trata bien, por decirlo así, y ya diría no, pues sí, entonces sí, sí queremos la tecnología, a ver esa tecnología, no, pero yo veo que trae ahí esa arma, somos Estados Unidos, está en nuestra cultura, está en nuestra constitución, Nuestros niños se matan en las escuelas todos los días, desde luego que queremos esa tecnología armamentista, no, esta no es para ustedes, ah, no, entonces estás contra mí y ya no los quieren como refugiados en Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos cuando no los quiera como refugiados porque no les dieron estas armas Va a decir que son enemigos de la democracia Y si se alían con Rusia, estos visitantes de otro planeta, entonces van a ser enemigos también Si se alían con China, pues no puede decir Estados Unidos que es enemigo de China abiertamente, ¿no? Va a decir que algún complot comercial están tramando ahí que quieren dominar al mundo China Que todos sabemos que sí China quiere dominar al mundo Pero a final de cuentas... Eh, es un arma de dos fios para todos, ¿no? O sea, si estos cuates llegan y se alían, o sea, llegan y dicen, ah, ya vi que estos gringos son buenos para los trancazos, ya vi que si sí están medio loquitos y ahí se matan entre ellos, pero traen buena, buen poder ahí económico y eso me alío con ellos, ¿no? Y ya dice, bueno, sí, pero lo primero que queremos es intercambio de tecnología armamentista. No, mira, gringo, eso no te conviene, es peligroso, se hacen daño entre ustedes, nosotros lo... No me importa, yo quiero esas armas, son los... ya sabemos cómo son los gringos, no me importa, yo quiero esas armas... Entonces, dice, no, pues no te las presto, no, no te doy esa tecnología, no, entonces eres mi, entonces vienes contra mí, porque no me la quieres dar, y ya sabemos cómo son los gringos, y, y, y si alguien lo sabe, es Libia, Irak, o sea, todos ellos saben perfectamente, y todos los que hemos visto el actuar de los gringos durante toda su, su historia, pues es así como se las gastan. Si no estás con ellos, entonces estás contra ellos. Entonces, contra no, ellos. Les va, no les van a dar refugio, híjole, entonces, pues se van con Rusia, se van con China, ¿quién seguiría? Eh, no sé, yo le tiro mira a... Mira tus árabes. A los árabes, ¿no? Los árabes, pero... Pues, ¿Quién va a ir a quererse a meter al desierto? ¿No? O sea... Pero por es mucho tan que simple... Veanlo. Yo creo que sería tan... Incluso para ellos tan simple como... Que se ha demostrado que... Estas cosas volando arriba de las bases militares donde hay misiles eh, nucleares... Los han desactivado, ¿no? En control remoto. Pero realmente, uh -huh. este... Tampoco le veo mucho, mucho sentido a que se pusiera pesada la humanidad y decirle, si no están contra no, con nosotros, están contra nosotros. Porque realmente no tendría ninguna oportunidad a menos que pues estas personas fueran engañadas o estos seres fueran engañados <ríe> y solamente fueran utilizados con su tecnología y su ciencia y al final el día este, fuera para uso propio de tener el control, ¿no? como siempre demuestran estas potencias de Estados Unidos, Rusia, China, de tener el control y tener las armas, el mundo se está armando nuevamente con tecnología nuclear, de hecho, por los sucesos recientes de, de Rusia contra Ucrania, siendo que... Eh, pues como lo comentaba, ¿no? Tendría que ser directamente inverso el proceso a seguir el desarme nuclear y no estar eh, con el loquito este, con un botón en la mano del botón rojo de Xi Jinping por lo menos, o el cuate este de Corea, que son como que los más piraditos, ¿no? Entonces, eh, no sé si existiera si la negociación, yo creo por pura cortesía, pero creo que no tendríamos nada que hacer incluso como humanidad. Si alguien con esa tecnología incluso de viajar millones de kilómetros y seguramente a tener armas de destrucción masiva eh, como para ponernos en esas, en esas circunstancias y, y poner nuestras condiciones, no le veo factibilidad, sería algo, un acto de caballerosidad más que nada. <risa> Sí, a final de cuentas, pues sí, tendríamos como que apelar al famoso lado humano. Ay, sí, qué bueno, somos humanos y somos civilizados y todo ese tipo de cosas. Adelante. O sea, sí está medio sucio el planetita, hace algo de calor y últimamente está subiendo la temperatura, pero este, vamos a buscarles un espacio. No sé qué les conviene, el frío, el calor, eh, necesitan agua potable, agua H2O normal. No, pues que sí. Entonces, este, bueno, miren, tenemos estas opciones ¿no? de dónde se pueden quedar. Pero ya este la negociación como tal, como bien, sí me da como cosa, ¿no? O sea, ya traemos bombas así de... Nuestro, nuestra propia tecnología acabó con nuestro planeta. ¿Ustedes qué se pueden esperar? Hey. Imagínate tener esa um, negociación hostil en la que ya dice, bueno, así, no te quiero dar mis armas, no te quiero dar mi tecnología armamentística porque acabó con mi planeta. Aquí la traigo puedo acabar con todos ustedes tengo la tecnología para tirarles aquí un pulso y de repente este pulso se va a sincronizar con el ritmo cardíaco de ustedes humanos y de repente en 30 minutos se les para el corazón a todos y podemos, ah, en, pues. ese momento, podemos en ese momento descender y tomar la ciudad, tomar el, la, la planicie, los ríos de agua potable que más nos gusten porque en ese momento ya no va a haber humanos capaces de no, bueno, no capaces, olvídate que más capacidad que de estar vivo, ¿no? Pero ya dijeron, ya dijeron no hay punto de negociación, venimos a quedarnos en paz, no queremos usar esas armas, se van a quedar allá arriba en la órbita esas armas, todo eso y nosotros las vamos a seguir controlando allá arriba por si vienen algunas amenazas externas. Pero ya nos quedamos como aliados, como cuates, no es de te pego porque te quiero y, sig y sigo contigo porque me caes bien. Eh, en ese punto, pues, si ya ni Estados Unidos ni Corea ninguno va a decir, ¿no? Y, y yo creo que sería, desde cierto punto de vista, pues, una buena era de paz entre estos peleoneros ridículos, el Xi Jinping, el loquito este coreano, el, los mismos Estados Unidos, eh, todos ellos que dijeran, no, pues, sí estamos, ¿no? La OTAN, la Unión Europea, que se sentaran todos a decir, o pues, está, el problema está así. Vienen con estas intenciones. Eh, pues, no podemos hacer nada. O sea, ahora sí que... Los queremos de enemigos o queremos que, ven, que vengan por la mala o, o, o vamos a ver cuántos son y que se queden la mitad arriba Y que bajen de vez en cuando, se vayan rolando Está como complicado, ¿no? Y yo creo que ni esta señora igual Walker va a saber cómo reaccionar Porque ni el me amo, te amas va a funcionar ahí O sea, estamos hablando que ya llegaron con intenciones de Aquí estoy, tengo estas, tengo estas armas no te las voy a prestar a ti porque quiero que mi especie subsista. Somos compatibles genéticamente y podemos nosotros descender y ya las armas nos olvidamos de ellas. Pero si te pones en mi contra Estados Unidos, Corea, China, este, Unión Europea, OTAN ustedes se ponen en nuestra no digo latinoamérica porque en latinoamérica estamos preocupados argentina está preocupada siempre preguntando cuántas copas tenés lo que sea que eso signifique cuántas copas tenés y méxico es el primo que se come el pegamento entonces por eso nosotros no nos estamos considerando en esta onda los que mandan son ellos ellos son las de las armas los de la economía los de toda esa onda son nuestros nuestros clientes pues y y cuando ellos digan, bueno, va a estar así la cosa México, este, pues dame un lugarcito ahí en, este, en esa zona de Quintana Roo, donde tienes esta agua dulce, agua potable en abundancia, para que sí. se queden ahí contigo, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Digo, México se ha caracterizado por recibir este, refugiados, no pasa nada. ¿Quién más, ¿A quién más le podríamos poner? A, bien dices, en Sudáfrica es una zona más o menos fértil, tienen agua, tienen todo eso. Nueva Zelanda, que hay tantos lugares Nueva Zelanda, volcanes. También un, los volcanes volcanes, todo eso, entonces Australia es muy interesante <ríe> saber cómo cómo va a quedar esta onda, o qué es lo que está ahorita pasando, o por qué no se ha dado ¿no? incluso pues puede ser que nada más estén como, como de marchantes y qué tiene este planeta, a ver platícame, ah sí, mire, tenemos aquí montañas, árboles, este mamíferos mamíferos acuáticos, sí, sí, sí pero pues es que esa agua de sal está muy fea y me hace daño por eso nada más vengo como que a comercializar con Tierra Negra para las macetas. Es una idea, no dijo que así sea, ¿no? Pero pues imagínate, Le sirve nuestra tierra de, de, fer, de nuestra tierra fértil para sembrar. Llegan, la excavan, se la llevan, vienen de vez en cuando, se la, no pasa nada, hay comercio, hay todo ese tipo de cosas, y la vida sigue tanto para ellos como para nosotros, qué buena onda, no desde el punto de vista en el que tenemos uno, negociaciones hostiles, dos negociaciones comerciales en base a lo que a ellos les sirva y a nosotros este nos convenga. Pues qué buena onda, y la parte la que de plano lleguen hostiles pues ahí sí está, está, está peligroso y por la, puede ser que por eso digan no, pues es que vienen hostiles, ya los contuvimos allá arriba, pero no sé qué vaya a pasar después, la verdad sí, yo puede dudo puede ser que, por algo la urgencia de, de darlo a conocer, ¿no? De, de darla conocer para otro, uh -huh. el fenómeno. Puede ser que si sí, que sí vengan hostiles o, o que vengan en una onda de, sí, vamos a llegar y, y, y ya, lo, ya los vieron, ¿no? O sea, ya los vieron en los telescopios y cuando ya lleguen aquí, ah, ya no nos sorprende, ¿no? Ya, está, ya sabíamos que sí había vida, que si esto pasa hace 20 años, pues estaban locos, ¿no? O sea, hace 20 años no había vida, no había posibilidades de nada... Los planetas estaban desiertos y no era posible. Y ahora hasta tenemos una señora que habla con ellos. Así de rápido, bueno, así de cambiada está la civilización respecto a hace 20 años, como para que ahorita ya esté, eh, pues sí, como bien dices, de la noche a la mañana, la información que uno, tienen a uh, naves espaciales, dos, si sí hay posibilidades de vida, tres, eh. Puede ser que haya este ahorita una manifestación masiva en la que se estén recibiendo señales de radio, se estén recibiendo señales en el espacio de que vienen para acá o están buscando... Y Por eso este, subieron a James Webb, ¿no? Para ver por dónde vienen. Por, por eso subieron ah. a James Webb tan rápido, <risa> imagínate, para estarlos buscando, porque resulta que pues eso no... Solamente James Webb es capaz como de enfocar a ver dónde vienen o que hayan así como mandado planeta... No creo que afuera nos conozcan como Tierra, ¿no? Planeta azul en... Tercer planeta de eh, la estrella roja, como se llama el sol, afuera del vecindario. Estamos, somos, estamos llegando, ya vimos que hay vida y son capaces de recibir esta señal. Por favor, déjenos algo así que, que, hayan, que hayan notado algo así. Es algo emocionante, o sea, sí es algo muy emocionante. Estamos genuinamente emocionados por esa onda, más allá de las burlas y la cosa. Todo eso, o sea, sí estamos genuinamente emocionados de las noticias de la posibilidad de vida extraterrestre. Sí, así es, de hecho, amigos, eh, pero realmente ahí tenemos un temita pendiente con unos compañeros que ahí se están poniendo rejegos para caerle al tema de la voz de la galaxia, <ríe> en el tema del, de la Tierra plana, ahí queremos un debate, si no, yo voy a tener que hacer eh, las veces de terraplanista, y el Néstor va a tener que ser el, el, la contraparte de... De los galileanos, <risa> o como se les puede decir a los que tienen la teoría de que la Tierra sí, sigue siendo redonda desde que se dijo, por comparación misma, ¿no? Que la luna es redonda, el sol redondo, eh, cual, el resto de los planetas son redondos, entonces, ¿por qué la Tierra tendría que ser una dona o un, una tapa plana? Eh, ahí quedó el tema, amigos, queremos que pongan ahí sus comentarios, Pongan sus dudas al respecto de esta información que les acabamos de pasar. Les repito la información de los documentos desclasificados, donde pueden ver el tema de la posesión de naves extraterrestres. Se llaman los Wilson Papers o Wilson Documents, que recientemente ya están desclasificados y ya les pueden dar por ahí una revisión para que pues, se den por enterados de qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene. Y eh, en qué más se va a avanzar en, en este aspecto y qué tanto le van a meter el acelerador si es que ya los tenemos en la nuca respirándonos a estas naves que, o a estos seres que están por acá. A lo mejor lo único que ahorita son drones que ya vieron que hay vida y mandaron ya el dato y ahí vienen los, los de carne y hueso, ¿no? Entonces por eso a lo mejor... Eh, se da, se presta especulaciones de cualquier tipo de teorías que ustedes tengan y se les ocurra este tipo de circunstancias. Pueden estar ya pasando incluso al momento que estamos grabando este podcast con ustedes con mucho gusto. Sigue la dinámica ahí en la página de XHT web. No se olviden de participar. Le estamos proporcionando una tarjeta de cualquier tienda que ustedes gusten. Amazon, Google o la que ustedes quieran, para de 500 pesos, para que ustedes se compren algo bonito este mes de julio, o incluso se suscriban a lo mejor a donde les van a pasar el mundial en Qatar, para que vean cuántos mexicanos han arrestados por jugarle al vivo y besarse en la calle, <ríe> o hacer de las suyas, no como cada mundial hacemos los mexicanos, bueno, no, no me incluyo porque creo que estoy lejos de ir al mundial, a menos que sea el de México, eh, va a ser México, Estados Unidos y Canadá, eh, va a ser una sede compartida entonces de hecho el 16 que es mañana, estamos grabando este el 15, el día 16 se supone que la FIFA estará emitiendo un, un comunicado importante al respecto de las sedes del mundial eh, involucrando a México obviamente ya está por aquí el video del efecto Mandela donde hablamos de esto del mundial que se va a llevar a cabo en las sedes compartidas de Estados Unidos, Canadá y México para que no se lo pierdan síganos por ahí en todas las redes sociales eh, eh, todas las ex existentes casi todas tenemos canal ahí como XHTWeb y La Voz del Pueblo MX ¿Con quién quiere cerrar tu participación esta noche, mi estimado Néstor? Iñaki, Iñaki, Kuchuiki, Kuchuaka, Chaka Taka curikitakatá <risa> Kurikitaka <risa> es cuaco hotspilag guadaberigotsu Guadaberi guadaberigotsu así que pues sí ya, ya está todo dicho no olviden suscribirse es importantísimo Pásenle, ahora sí que pasen a lo barrido tenemos todos los temas y, y todos los temas pues son para, para difundirlos para que los podamos disfrutar a final de cuentas que toda la información la podamos abarcar. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima semana aquí en La Voz del Pueblo. Y déjenos sus comentarios, saludos, eh, cumpleaños, todo lo que quieran. Si también quieren anuncios, también déjenos aquí en los correos electrónicos de La Voz del Pueblo o contacto arroba xhtweb para que podamos también ahí eh, impulsar sus emprendimientos, impulsar sus negocios, porque qué bonito sería. Imagínense, llegan estos extraterrestres y ustedes arreglan un mueble, ustedes este, venden algún producto, pueden negociar algo galáctico, qué padre sería. Y su tarjetota de 500 pesos para el ganador. No se olviden que tienen que resolver el cuestionario. Dense una vuelta a xhtweb.com.mx nos vemos Exacto. La, la próxima semana. Hay saludos al, al buen compa Milenko Rey, que nos comentó ahí en el video del Neston del efecto Mandela, perdón. Pregunta, pregunta que para aquellos que creen que Mandela murió en la cárcel, quien gobernó Sudáfrica en su lugar, alguien debe recordar quién fue presidente. Pues yo eh, estuve investigando y bueno, realmente no fue presidente vitalicia desde que salió de la cárcel, realmente. Mandela estuvo en un proceso de 10 años, que fue del 99 al 2013, que fue cuando falleció. Estuvo todo ese periodo, pero eh, antes estuvieron varios, eh, varios presidentes. Ahí tengo el dato, se lo voy a poner aquí la gráfica. Que de hecho, eh, lo más notable es que la mitad desde cuando se dio el encarcelamiento y esto fue un partido... Y a partir como del evento de Mandela, cambiaron al partido que era de Mandela eh, y eso fue el gobierno que tuvo Sudáfrica. Ahí les estaremos dando el dato, pero sí, no, realmente no, no fue como un Fidel Castro de Sudáfrica, no estuvo vitaliciamente ahí, sino que solamente es un periodo, pues sí, como, como están los presidentes de Estados Unidos y otros países que son de 4, 8 y 12 años, me parece que es el máximo ahorita que se puede estar eh, en una presidencia, a menos que sean esos países africanos que ya tienen presidentes de hace 20 años y, y no se van hasta que se mueren. <ríe> Eh, pero sí, interesante. Y que además lo heredan, ¿no? Y lo Exacto. heredan, van, van heredando a los hijos y, y si no ellos mismos dicen quién sigue y así. no entonces, Sí, fíjate que no. yo, yo también le respondí, o sea, no teníamos como en ese momento noción, lo no veíamos en, en la televisión, en los profesores de sociología y eso nos comentaba, ¿no? Que ahorita el Nelson Mandela era como que en ese momento el máximo representante de una lucha social. Para evitar esta cosa del apartheid en Sudáfrica y que el racismo y todo ese tipo de cosas y pues, ah, sí, Nelson Mandela. Y de repente decíamos, no, pues ya se murió Nelson Mandela. Y, y créanos que en ese momento pues solo sabíamos de Nelson Mandela como para contestar el examen, ¿no? De quién era el representante de, del de movimiento, con, son, no, no tanto como de Sudáfrica, sino del movimiento contra la discriminación y el racismo en Sudáfrica, Nelson Mandela no éramos tan clavados como para ver quién era el, el presidente o el rey o qué era el tipo de gobierno que tenía, pues no, obviamente no. Y por eso es el efecto Mandela, porque realmente se dio a conocer Mandela como este personaje histórico que es. Después se habló un poco de que ya fue presidente, etcétera, etcétera, pero previamente a quién quitaron, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos decir este otro, otro caso, Saddam Hussein. Bueno, ¿y quién estaba antes? Quién sabe, no, o, sea, o sea, cuando llegaron a Estados Unidos A darle democracia, libertad Y todo eso a Irak Y quitaron a Saddam Hussein ¿Quién estaba antes? Buena Se pregunta, o sea, ¿al algún rey su papá de, su, su papá A lo mejor le heredó el trono y así sucesivamente Entonces Ese es el chiste del efecto Mandela Que estamos tan en ese momento, pum, le nos cae en la mente, bueno, ¿qué había antes? No sé, bueno, nada más Nelson Mandela, se murió, híjole, no se murió, pero cuando fue el mundial en su país en ese momento, ay, Nelson Mandela, ¡Oh, que no se había muerto, <risa> no, pues, ah, no, no se murió, híjole, entonces todos creíamos que se había muerto, y entonces, ¿qué pasa? Pues es que en ese Inter en el que, pues muchos entendimos que existía Sudáfrica como un país y no como la región del sur de África, Decimos, ah, pues sí si tenían un líder y quién era el líder antes, ¿no? Pues este, hay que buscarle porque no sabemos y entonces en ese momento no sabíamos, pero se murió y luego entonces mientras estuvo muerto quién fue presidente, está difícil que lo podamos contestar porque no es algo que lo fuéramos a usar de ese modo. Sí es una buena pregunta, ¿eh? O sea, sí es una buena pregunta porque sí nos deja en claro que el efecto Mandela como tal, pues viene de ahí y, de, y nos hace ver las flaquezas que tenemos cuando este tipo de cosas pasan. Sí, debería estar por ahí. Habría un efecto señor Botija de este lado, porque yo me acuerdo que Edgar Vivar lo declaran como muerto ya mucho tiempo atrás y hoy hoy vi una entrevista donde sigue vivo vivito y coleando el, el señor Botija o señor Barriga, como decía, <ríe> en el chavo del 8. Dije ese señor, ya lo habían declarado como fallecido. ¿no? Que había fallecido, que teníamos. Yo tenía en la mente que había fallecido junto con este señor Rubén Aguilar. ¿Qué se llama el tío? Rubén Aguirre. Ese Rubén Aguirre, el señor Girafales. Yo Andale. tenía como que eran contemporáneos de deceso, o sea, que habían muerto más o menos en el mismo año y no. Ese sería nuestro efecto Rubén Aguilar. Edgar Vivar. No, este, Edgar Vivar. O sea, que, que... Ay, México, o sea, o sea las copia las cosas y las copia mal. Y no del chavo del 8. <risas> sí. Imagínate. Bueno, pues ahí está ahí llegó el, el tema, amigos. Algo eh, que les quiero decir. ¿Cómo se dice? Gracias en Kingo. Katlo. Katlo. Así Gracias es por una... escuchar y ver este, este programa. Sí, fue, fue, fue de los más entretenidos de, que hemos hecho y con muchas risas y todo. Hasta luego hubo larga risas, y por larga y la vida, gente del pueblo la voz del pueblo, recuerden su voz, es nuestra voz, suscríbanse y activen la campanita y muchas gracias una vez más, hasta luego